Android, ok. Si tienen este problema, ya sea de vez en cuando, ya sea con frecuencia, les voy a enseñar a solucionarlo. Para este ejemplo vamos a utilizar un Samsung Galaxy, así que bueno, espero que disfruten del video, pero sin más, comencemos. Bueno chicos, en este caso para solucionar el problema de los reinicios, el problema del software, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Reboot for Android. El programa estará en la descripción del video, lo descargan, lo instalan, obtienen su licencia, registran la licencia del programa y luego le damos clic derecho al icono del escritorio para ejecutarlo como administrador una vez ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias opciones ok para entrar salir del modo fastboot entrar y salir del modo recovery entrar y salir del modo download podemos darle un clic para borrar el caché del sistema operativo pero la opción que nos interesa es la más importante reparar el sistema android ok y entre estos problemas están los reinicios de manera inesperada. Le damos clic allí y aquí, bueno, prácticamente nos indica más o menos de qué va esta función. Le damos clic a la opción que dice reparar ahora. Y aquí tenemos que seleccionar la marca del dispositivo que tiene el problema. En este caso es un Samsung. Tenemos que seleccionar también lo que viene siendo el modelo del Samsung. Que para este ejemplo vamos a utilizar un Samsung Galaxy A03s. Y bueno, ya luego vamos a seleccionar lo que es el modelo Entonces seleccionamos el modelo, ok Vamos a seleccionar el país en donde nosotros compramos el dispositivo Y vamos a seleccionar eh, con qué operador fue que lo compramos, ok En este caso fue con la empresa Concel le damos clic en siguiente y como se pueden dar cuenta aquí el programa de Tinochet Reboot for Android Pro se va a encargar de descargar en este caso el firmware correspondiente a los elementos seleccionados esperamos a que este proceso finalice ya que puede tardar un tiempo ya según la velocidad del internet una vez de que la descarga haya finalizado le damos clic a la opción que dice reparar ahora ok aquí nos va a aparecer una información importante que bueno tenemos que tener en cuenta y ya luego de finalizar la lectura le damos clic en continuar Bueno a partir de este punto tenemos que colocar nuestro teléfono en el modo download Tenemos que presionar una secuencia de botones de una manera determinada ¿okay? Si tenemos botón de inicio en nuestro modelo de teléfono Bueno vamos a presionar ese botón Si no tenemos ese botón de inicio que son los teléfonos antiguos Podemos presionar el botón de Beatsby Mientras hacemos la frecuencia de botones Okay. Pero en mi caso no tengo pues, el botón de Bitsby, sin embargo ese botón se puede sustituir por el botón de volumen abajo. Lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro teléfono, okay? tal cual como nos lo indica el programa. Entonces lo apagamos por acá, de esta manera, colocamos el código y luego de colocarlo le damos en OK. El dispositivo, el teléfono se va a apagar en su totalidad. Ahora tenemos que mantener presionado... Al mismo tiempo el botón de volumen arriba y el botón Bixby. Y luego conectar el teléfono a la computadora con el cable USB. Vamos a sustituir el botón Bixby por el botón de volumen abajo. Y ese es el botón que vamos a presionar en su lugar. Vamos a presionar los dos botones al mismo tiempo, los dos botones de volumen. Y mientras lo mantenemos presionado vamos a conectar el cable USB al teléfono, ¿ok? obviamente el cable tiene que estar conectado a la computadora hasta que inicie la pantalla, ¿ok? no suelten los botones hasta que aparezca la pantalla de confirmación. Esta es la pantalla de confirmación, ¿ok? ahora para confirmar que queremos entrar en el modo descarga, en el modo unload. Presionamos el botón de volumen arriba okay, igual aquí nos los indica para continuar Y ya de esta manera entramos en el modo descarga Y ya podemos continuar con el proceso Cuando esto ocurre automáticamente el programa va a detectar Lo que viene siendo nuestro teléfono en el modo download Y se va a encargar de repararlo Ya esperamos a que el proceso obviamente finalice Porque esto puede tardar un par de minutos y bueno chicos, ya después de que aparezca este mensaje de que la reparación se ha completado El dispositivo se va a reiniciar, ok va a reparar el sistema operativo Pero ya no vamos a tener el problema de los reinicios ok Ya sería cuestión de dirigirnos al dispositivo para verificar de que todo está en orden Todo está correcto y con todo me refiero a la información ¿okay? Aquí tenemos el teléfono, tenemos que obviamente desbloquearlo le damos en OK y bueno, ahí va a preparar, bueno, todas las aplicaciones, pero como se pueden dar cuenta, apenas inicie, en este caso el sistema, se van a mantener las aplicaciones intactas y toda la información. Es una maravilla. De igual manera, de igual manera, recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este mismo video. Y bueno, igual eh, ahí van a tener lo que vienen siendo todos los modelos compatibles con esa función Así que pues nada, espero que les haya gustado No olviden apoyarnos con un like, un me gusta Los invito a que se suscriban a nuestro canal TinoShare Spanish para más videos Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Y nos vemos en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto Bye bye